Bienvenidos al MOOC de Saberes Digitales para docentes. Se trata de un curso abierto, masivo y en línea para reforzar temas de tecnología digital y su incorporación al aula. En este curso de cinco semanas vamos a estar revisando temas de manipulación de archivos digitales, dispositivos, software especializado, texto, datos, multimedia, colaboración, comunicación, Ciudadanía Digital y Literacidad Digital. Durante estas cinco semanas les pedimos que estén atentos a dos actividades semanales, a las notificaciones en la plataforma de México X, tenemos algunos foros de dudas y pues en redes sociales, aquí también podemos estar en comunicación. Les deseamos mucho éxito. Bienvenidos.